Las personas sensibles Tienen un pequeño defecto Sufren mucho Hoy hablaremos de las personas sensibles De esas que muchos tildan de débiles Solo porque saben entregar el corazón Y tal vez Ese sea un pequeño defecto Al entregarse Sufren mucho Pero eso no les resta una gran cualidad que la verdad solo ellas tienen Y es que se entregan con el alma Hola amigos Me complace tenerlos una vez más acá en V-Lifers. Les saluda Ricardo Niño Y me hace bastante feliz que estén nuevamente acá junto a mí o junto a nosotros, mejor dicho, al equipo de Beelifers. Supieras que estas sí que son personas maravillosas, ¿no? Personas que valen la pena tener, querer. Personas por las que vale la pena luchar e intentarlo una y otra vez. Son personas que se entregan en el cuerpo y alma. Pero también son personas que no la tienen nada fácil en verdad. Porque precisamente... Esa sensibilidad, esa virtud de saber con el corazón o saber querer con el corazón, puede hacerle entender a los demás que tienen el camino libre para hacerles daño. Estas personas creo que ven la vida desde una perspectiva más simple, pero al mismo tiempo se alejan de la realidad y en el camino tienden a dejar a su autoestima. Son personas que en ocasiones se entregan tanto, ...que no se percatan de a quién les entregan su corazón. Son personas que, aunque no reciban el mismo gesto de cariño que dan... ...ellas siguen ahí, dando lo mejor de sí. Imagino la palabra que se les ocurrirá para este tipo de personas. ¿Tontas, tal vez? No, no, no. Pero la verdad es que, oh, oh, bueno, desde mi punto de vista, creo que no lo son. Creo que son más sinceras que muchos aunque se entregan sin límites en ocasiones sus relaciones son un poco más complicadas porque precisamente son sensibles son intensos en el sentido de que aman con locura se conectan a fondo con las demás personas pero hay algo que no pueden olvidar y son las decepciones es casi imposible que ellos las dejen atrás y precisamente ese pensar puede afectar sus relaciones para estas personas, enamorarse es toda una nueva aventura. Se sienten como en una montaña rusa. Por momentos están felices y por el otro se inundan de tristeza. Una que les dificulta un poco controlar. El problema surge cuando no pueden controlar esa sensibilidad. El problema ocurre cuando en lugar de felicidad solo logran obtener tristeza. Aún así, no podemos ignorar que son personas muy creativas. Tienen la virtud de percibir emociones que otras no. A veces, la soledad se vuelve su mejor compañía. El hecho de ser sensibles no significa que siempre busquen estar rodeadas de personas. Algunas prefieren tener un tiempo a solas. A veces prefieren seguir adelante solas para dedicarse un poco de tiempo e intentar comprender algunas cosas que les han ocurrido son observadores y suelen exigirse demasiado especialmente cuando de amor se trata a ellas no les importa desgastarse por alguien y aunque lo hacen con el corazón este o esto no está del todo bien Y es que nada en esta vida es perfecto, ¿no es así? Estas personas no pueden controlarse y por lo general suelen ofrecer mucho. Demasiado, diría yo. Por lo que podemos ver, esto conlleva a un gran riesgo, ya que entregan sus sentimientos sin ningún tipo de protección. Claro que es hermoso entregarse como ellos, y obtener esa aceptación que tanto deseamos pero a veces darlo todo no es lo indicado mucho menos cuando no hacemos caso a nuestro alrededor y no hemos estudiado a fondo el campo de batalla debemos entender que si entregamos todo posiblemente perderemos nuestra esencia nuestra identidad y nuestros sentimientos se irán con esa persona sin darnos cuenta la frustración se apodera de nuestra vida y aunque no seamos tan sensibles como ellas por supuesto que esto también nos afecta y especialmente cuando las cosas no marchan como lo esperamos y esto último puede derrumbar incluso al menos sensible de igual manera considero que ser como esas personas que se entregan con el alma es una virtud sin embargo, no podemos ignorar que muchas cosas juegan en contra, como el no entender que otras personas no comparten el mismo pensar que tú. Aún así, si eres una de ellas, te admiro, y lo hago porque pocos saben entregarse de la manera como tú lo haces. Si me lo permites, quiero recomendarte algo. Intenta ver primero por ti, y luego por los demás un mal manejo de la autoestima puede hacerte perder el equilibrio en el peor momento siempre sé tú disfruta de la vida deja en el pasado esas decepciones que aunque te dejen avanzar no te dejan pensar con claridad y lo sabes dedícate a comprenderte eres todo un universo repleto de maravillas por descubrir. Las personas sensibles merecen amar y ser amadas de la misma forma con la que ellas aman. Porque es un amor sincero, uno que entregan sin condición. Ellas, cuando están en una relación, no conocen las ataduras. Se dedican a hacer feliz a la persona que está a su lado. Sin embargo, tienen un trabajo duro y es ser conscientes de la realidad que les arropa y que no todos se entregan como ellas. Las personas sensibles sufren mucho, y lo hacen porque sienten que el mundo es egoísta, y aunque no comparto ese pensar, lo respeto. Porque mientras ellas se entregan sin mirar a quién Mientras ellas deciden entrar al mar sin aún saber nadar Otros prefieren llevar consigo un salvavidas Y la verdad lo admito, soy uno de ellos Aún así Amigo Amiga No hice este video para criticarte Ni nada por el estilo De hecho todo lo contrario, lo hice para demostrarte que de verdad te admiro porque a mí en lo particular me aterra entregarme así sin condición porque bueno, la verdad el amor no me ha jugado nada bien pero bueno todos tenemos nuestra forma de querer algunos afrontamos las decepciones como cosas del destino otros se aferran a ellas intentando entender qué ocurre aún así todos somos especiales y únicos a nuestra manera, todos los que estamos acá hoy, hemos sufrido y nos hemos levantado para seguir luchando, todos los días, definitivamente todos somos dignos de admirar, ¿no lo crees? Por favor querido o querida amiga, déjame en los comentarios un emoji de una mariposa, así sabré que has llegado hasta el final y que te está gustando nuestro contenido,